Bueno, en este segundo video vamos a ver algo un poquitito más eh, avanzado sobre lo que ya vimos de las eh, fórmulas, ¿sí? eh, Vamos a hacer una lista en donde haya sumas, promedios, máximos, mínimos y vamos a practicar el tema del copiado de las fórmulas. Eh, entonces, vamos a suponer que somos una inmobiliaria, por ejemplo, entonces tenemos eh, una propiedad que la vamos a identificar, por ejemplo, con el, con el domicilio, ¿no? Avenida San Martín, 3500, eh, Avenida eh, Luego 500. Este, Hipólito Irigoyen 340. Mm, Leandro Alem, 2300. Muy bien. Ahí con doble clic le puse ancho automático. Ahora acá voy a poner el precio. Son, este, son casitas, así que le vamos a poner unos precios así exorbitantes. Eh, ahí está. Pero, como estos son los precios en dólares, también vamos a agregar una columnita que diga eh, por ejemplo, ¿cuánto sería si alguien la quiere señar, la propiedad? ¿Sí? Seña. Eh, ¿Cuánto sería la seña en dólares? ¿Y cuánto sería la seña en pesos? Entonces vamos a hacer así. A ver le voy a poner como me gusta a mí, formato, formato automático, ahí está. La seña vamos a decirle que sea, por ejemplo, de un eh, 1%. ¿sí? Entonces acá arriba voy a poner botón derecho, insertar filas encima y le voy a agregar, o oh no, acá abajo mejor. Acá. 1%. Ahí está. Entonces vamos a hacer así: igual. Esto por. Esto. B5 por C4. Enter. ¿Sí? Bueno. Y para la seña en pesos, necesitamos saber el, saber el valor del dólar de ese día. Entonces vamos a poner acá valor dólar y por ejemplo vamos a poner 450. Entonces le voy a decir acá que la seña en pesos va a ser esto por el valor del dólar. Ahí está. Bueno. En el video anterior yo les mostraba que si hago así, utilizando la herramienta de relleno y tiro hacia abajo, me copia la fórmula con la misma estructura. Pero acá pasa algo diferente, porque acá si aprieto F2 me muestra en la celda de arriba por la del costado. Entonces, cuando yo la copio, acá también me muestra la de arriba por la del costado, pero está mal, porque yo, no, yo siempre quiero multiplicar por C4. Acá pasa lo mismo. F2 es la de arriba por la del costado. No sirve para este ejemplo. Entonces, vamos a decirle, en la primera, estas las voy a borrar, la primer celda que decía B5 por C4... Para que no me cambie el C4, sobre todo para que no me cambie el número 4, acá le voy a agregar un signo pesos. C pesos 4. Enter. Entonces, esta celda la voy a copiar hacia abajo. Y ahora sí. Cada una de estas celdas, cuando aprieto F2, no me muestra la de arriba por la de la izquierda, sino C4, la que tiene el porcentaje, por la de arriba. A ver, acá, F2... ¿Ven? Quedó B13 por C pesos 4. O sea que agregarle el signo pesos al número sirve para fijar el número al copiar la celda. ¿Sí? En este caso, la seña en pesos pasa exactamente lo mismo. Si yo la copio hacia abajo, me da cualquier cosa, ¿sí? Porque me va a multiplicar la de arriba por la del costado siempre. Eh, entonces esto lo voy a borrar. Y a esta celda le voy a decir que me multiplique ese 5 por D, pesos 1. Y ahora cuando yo copio esta celda hacia abajo, siempre me multiplica la celda de al lado por D1. D, pesos 1, hace que fije el número al copiarse. Siempre me multiplica por D1 porque le puse el signo pesos. Eso es una referencia absoluta. Y la otra es una referencia relativa.